pues acá estamos gente probando el mod del Wither Storm o la Tormenta Wither por si no lo sabían el Wither Storm o la Tormenta Wither es básicamente un Wither pero más poderoso que con el tiempo va absorbiendo bloques y acá está su casa la casa en la que Spawnamos al crear un mundo con este mod. Y primero vamos a chumear que hay acá adentro. Uh la puta madre. Primero vamos a chusmear, ¿qué hay. Amigo, está reabandonado. Bueno, tenemos acá un horno, una mesa, una biblioteca. Que tiene un libro y pluma y un. Y acá tenemos al Wither Según yo, se estaba quemando algo acá uh, Un incendio forestal, la puta que lo parió Bueno, en lo que estábamos El Wither, pum, uh, la puta que me parió Voy relajado. Bueno Esto me va a romper la PC Por favor recen Récenle a Jesucristo Porque no sé si voy a aguantar O me va a hacer pito el jefe ¿What? No, no, no. ¡Uy, uy, la puta que lo reparó, papá! ¡No, amigo! ¡Amigo, se está cargando! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! Igual que el Minecraft Story Mode. ¿Que no lo voy a detener? No, quiero verlo. Quiero ver lo que hace este hijo de pizarro. No hace nada. Se está quedando re tieso ahí. Uy. ¡Hey! Uru. ¡Ay, la puta de loco! ¡Te iba a explotar!